Hola Cedianos, o sea, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión estamos en el capítulo 12 de Lower World y vamos a ver qué tal. Eh, como sabéis, en el capítulo anterior lo que hicimos fue como eh, hacerles una cita a unos, pero bueno, no es importante porque era una secundaria que la hice pues porque me gusta también eh, ver el mundo del juego como tal. Y bueno, vamos a ver hoy qué hacemos. Hoy va a ser más centrado en la historia y ya vemos si matan monstruos o ya veremos lo que haga falta pero eso sí, lo que no voy a hacer es lo que hacíamos al principio de eh, matar hacia el azar de hecho como veis ya no lo estoy haciendo simplemente que a veces se lía porque me ven robando pero bueno, eh, está visto que si robas una cosa no pasa nada si robas dos se lía o puede liarse, no es 100% se lía siempre pero hay un huevo de posibilidad así que vamos a intentar no liarla de ninguna forma y ya está Vale, a ver, aquí están Nioka y Palvati, vamos a ver Vale, a 300 metros Pero creo que puedo ir eh, A ver Vale, sí, es verdad, la misión última fue esto Es verdad Vale eh, Pero creo que Si nos quedamos en el almacén Vale, ahora hay que ir al objetivo Que creo que por aquí lo puedo ver eh, Vale A ver, lo más cercano yo diría que es esto No puedes realizar un viaje rápido Con el centro de la Joder Bueno, pues vamos, hace mucho que no Es que no quiero Tirar esto, ¿sabes? Lo que sí que podríamos hacer eh, bueno, la nave Está más lejos incluso Es guardar las cosas en la nave Pero bueno, a ver, vamos 300 metros Tampoco es tanto eh, aquí puedo entrar No quiero disparar, pero es que lo doy sin querer eh, aquí no hay nadie, ¿verdad? Pues... Ya sabéis, lo que vamos a hacer. Coger... Bueno, esto no es en Pero no tengo hueco ya, eh. Así que... Eh, creo que me voy a tomar alguna cosa de estas. Bueno. Con arena nos vale. Y ya está, ¿sabes? Vamos... Pero la comida creo que también te da Creo que también te acaba dando vida igualmente A lo mejor te da incluso menos que la rena Que la arena tampoco es, que creo, un huevo Pero vale Vale, a ver Rápido A ver si me dejáis rápido Es que creo que llevamos tanto peso Vale, llevamos tanto peso que no se puede, pero bueno Vamos caminando por aquí, que la verdad Está bien, si sí es cierto que parece que le falta algo a los planetas porque se parecen, se parecen muchos y uno está vacío Porque ya visteis, ese que, fu que fuimos, no sé si todo No sé, pero se supone que hay otro mayor O por lo menos otro que está mejor que este, creo A no ser que esto no hayamos visto todas las zonas Que yo diría que hemos visto todo, así que falta otra ciudad así grande no, el planeta no tiene por qué ser grande Es decir Puede haber una ciudad grande En un, en un, en un planeta enano Prácticamente Mientras pueda haber vida Vamos Vamos a ver Que nada menos digo, es poco probable Una cosa es que hay en un planeta De, de la vía elástica esta O lo que sea No la vía láctea, lo sé Pero de los sistemas este eh, Vale que pueda haber uno con vida, pero toros, es decir bueno, eh, toros no porque el primero que fuimos era como que le estaban estaban forzando para que hubiera para que hubiera oxígeno y todo eso que era la máquina esa que veíamos pero bueno, ya veremos y todo esto eh, quiero visitar todos los planetas, como os dije vamos a completar todo esto y vamos a ver el top ball, que me parece interesante Creo que en el capítulo anterior lo llamé Fospal o algo así eh, Lo siento, simplemente que me equivoqué y ya está Cuando el disfraz de tus empieza a fallar Todavía no me eso ahora que lo digo Ahora que lo pienso Vamos a ver cómo se usa Creo que tengo que ir a la nave para usarlo o lo llevo, no lo sé, ahora lo vemos Y los talentos, cierto, cierto Menos mal que me lo ha recordado esto eh, A ver, vale yo no se puede evitar esto está así. Los talentos... Aquí está. A ver, eh, no tengo, en serio. A ver, no creo que no tenga. Eh, vale, ¿y ventajas? Vale, vale, ventajas tampoco. Pues no tenemos nada, ¿eh? eh reputación... Eh, neutralidad, neutralidad, MCI, amistad Con amistad solo tenemos con los MCI eh. Eh, A ver con los iconoclasters, ¿qué pasa? To... No, no, no, no, no Mátame Me he equivocado, mátame, mátame eh, Ya sabéis, eh, uso el truco este de que me maten Para que no se líe Vale, vamos a ver Bueno, espero que no se haya guardado justo en el momento después de que la haya matado A ver, no pasa Eso es imposible, pero Pero yo qué sé Es que sé que es por aquí, pero ¿cómo? Eso es lo que no sé Los delitos me refería A ver La justicia Llevan la justicia como quieren eh, A ver eh, ¿Qué más? Sí, muy bien, muy. Ah, vale. Eh, lo raro es que cuando subo me pone que queda. Bueno, vale, vale, vale, es aquí. ¿Qué pasa? Vale. Graham, eh, ¿te importa el terror? Bueno, no. I'm telling you the van noise are fine. Bullshit, Graham. No solo abandonan... abandon. They're on a very important. Ah, we'll continue this later. Welcome Captain. Qué pasa? Aquí tengo tus rodillas y al final ha resultado que ellas sí tenían esos cartuchos. Damn it! I was hoping you'd have more sense than our venerable leader here. I get the message is important, but Sō's eating. Oh. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? No nada. That is most unfortunate. This cuts off one of our only two supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross a dangerous line. About to? That idiot just declared war. I we will deal with his subversion later. For now we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. Ahora que tengo que hacer. I've already sent a team ahead to scout the press. One of our best. Meet them there and find out if they've been successful. You sent the Venois there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham. We needed them in the ruins. Our people died out there. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. Is a printing press really worth all these people's lives? There's got to be a better way to get your message out. I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them a ver eh, alguna vez dejar de discutir en serio porque ya está empezado sabes this is worth bickering over the iconoclasts can't keep their heads in the ground forever or they're going to starve and die slow look just if the vair noise are still alive get them out of there with sanjar pressing the issue like this a we'll them. Eh, vale La imprenta es lo primero Y ya está Vale, ahora los puntos Puntos de talento A ver, 10 A ver, cuerpo a cuerpo Si es cierto que no tiene Vale, eh, a ver Defensa, diálogo Diálogo y ya sabéis que Persuasión, vale Intimidación Vale, un poco de pirateo eh, Tecnología Cuando me faltan dos, vale Pues liderazgo y liderazgo Yo creo que así está todo bien estar Perfecto, eh, ¿tú qué te pasa? ¿Se puede hablar? Eh... No va a decir nada o cualquier tontería, pero bueno. Eh, vale, perfecto. Pues, Arias, hasta luego. Vamos a ir andando a toro. Primero, ¿esto qué pasa? Eh, a ver... La junta creo que tiene mucha más autoridad y mucho más poder de los que realmente tiene. Sin el polerio militar del Consejo de Administración Terráqueo, no sería capaz de seguir chupándole la sangre a la colonia. Dibulgan mentiras y falsedades para confundir y oprimir a las masas. Tal vez ese sea uno de los motivos por los que no nos admitieron ninguna nave colonial desde la desaparición de la Esperanza. ahí donde los ves llevan 70 años lavando los cerebritos de sus trabajadores para que cumplan órdenes sin registrar. Sus mentiras se vuelven más evidentes a medida ¿Qué pasan los años? Así que muy pronto. La verán hasta los colonos macios. Por cierto. A ver, sangar. Ah, eh, bueno, vale. Eh, a ver. Voy a coger esto. Creo que la voy a liar. Eh, a ver. Bueno, no, es imposible que se enteren. Es imposible que se enteren, así que.. Vale, pues nos vamos Nos largamos de aquí Vale Joder, ¿por dónde era? Por aquí, adiós Creo que por aquí Pues estamos tontos, ¿eh? Vale, por aquí abajo ¿Por qué tienen tantas cosas guardadas así a lo rondo? Es decir, toma, te dejo aquí Esto por si quieres, es como eh, La orden un poco mal, ¿eh? La orden y la justicia Un poco más la lleváis ¿eh? Sí, 20.000 militares O lo que sean Pero poco más Matan sin sentido Y todo eh, Lo siento, pero Editará a Adriana, que no Pues ya está Vamos vamos A ver qué dice Rose eh, Creo que es pasando eso, por supuesto Pues no, es vida. Eh, Rose, ¿qué pasa? Ah, bueno, vale. Buena suerte para ti y para tu familia. Hostia. 600 metros y de noche, Fu. Eh, bueno, da igual. Es que vamos petados esta vez. Pero mejor que sobre que te falte, ¿sabes? Mm. Vale. Solo está ese. Dale en paz Y Pablo le mata. Ya está, ¿sabes? Tampoco. Pero cogerle algo, a ver. ¿Dónde lo habéis dejado? Eh... What? Eh... Vale, eh, ha desaparecido, ¿sabes? Vale, aquí está. Hostias, eh... ¿Y la cabeza? Eh, vale Lo han dejado sin cabeza y no eh, vale Pues perfecto, sigamos eh, sigamos y me pongo algo Este no Vale, este yo creo que sí 200 balas son bastantes Bueno, 216 realmente Si contamos las 6 que llevo eh, a ver Supongo que por aquí arriba Vale, sí, perfecto Idealista.com, eh, vale Vale, por aquí parece que nos vamos acercando igualmente Vale Hoy espero que el audio editor esté bien eh, Sé que en el capítulo anterior Se oía bastante ruido de fondo Y eso que lo intenté arreglar Pero no pude hacer mucho más Vale, a ver Vale eh, A ver si puedo robar algo por aquí Tiene pinta de haber... Nada Pero bueno eh, Siempre lo cogen la carne Vale, no eh, acabamos de decir, hola, estamos aquí, gente Acabamos de hacer eso, ¿sabes? No sé si aquí Eso vale, es decir No sé si los llamas, eh, como en el Rijón, Porque en el Rijón sabéis que si se hacía mucho ruido lo llamabas Bueno, se habéis jugado los reyjón eh, Solamente hay uno, pero Yo tengo algún capítulo en el canal No me lo terminé pero bueno, ya lo terminaré o no sé. Vale. Vamos a intentar hacer algo bastante... De atracción de Os recuerdo que, aparte, también hago que, que disparen ellas mucho simplemente porque hay una, un trofeo que lo ganas si dejas que ellas maten a muchos. A unos, una exageración. A 500, pero bueno. Yo creo que los llevarán unos 100. O más, no sé cuánto llevan, la verdad que yo no llevo la cuenta. Eh, vale. Tú que tenías. Oh, oh, oh. Eh, vale, pero si lo cojo mejor, ¿eh? Vale, no sé qué es de minería. Tiene la botella, no sé si la puedo coger. Y voy a ver la armadura, porque creo que tengo armaduras bastante mejor. Eh, vale, siempre se me olvida. Por aquí es. Eh, a ver. R2, vale A ver qué es lo que llevo, vale dos joder Siempre llevo esto mierda, no sé por qué Bueno, eh, puede ser que se agote A ver, ¿cuál es la mejor? Sabes De hecho, le queda hasta mejor 29, a ver Vale, de esto... Hay una igual, que a lo mejor te lo puedo poner Pálvate, ¿y tú cuál llevas? Creo que llevas una de 9 Vale, pues toma Y esto 9, a ver si tengo alguna Que esté mejor Hostia Y tanto eh, Vale Tú, vale, esto va bien A ver 4, no La mejor 21 Y este, a ver, 11 A ver, no sé si tengo... Vale Pues yo creo que así Va bastante bien ¿De esto le puedo poner algo? No eh, Vale, vale eh, Armas Estas son las que yo tengo, ¿no? Pues ya está Vale, pues ya estaría 200 metros, venga A seguir andando Muerto eh, Vale, sigamos Vale, por aquí hay otro eh, Vale Darle algún golpe... Bueno, vale, pues ya estaría Pues sí, vamos La verdad, un camino bastante tranquilo Es decir, tampoco... Son muy fuertes Eh, bueno, a ver... Anda, si son los gemelos oh. Pues me parece a mí que ya no son Vale, a lo mejor tengo que hablar con Neoka. Eh, ¿Quién es Nioka? Vale. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Te importa si te hago una pregunta? A ver, ¿qué puedo preguntar? ¿Por qué decidiste hacerte casamiento? Ah, vale. Vale, sigamos. Eh, pero que le pregunta sin. Sin hablar realmente, es decir. Vamos a simular que es nuestra voz. Vale. Creo que son el son de paz. Son de paz, ¿verdad? Vale. Habla con May. Vale, perfecto. Hablo con May. A ver qué me dice. May, May, May. Envíame un mail mail, envíame un mail. Eh, vale. Dale. A qué a cuál le ha dado? ¿Será ese no. ¡Dale! ¡Para lo ese Este de ahí Vale ¡Oh, okay, sí que sigue vivo! Yo creo que... A ver... Vale, todos los muertos... Perfecto, este se llamaba... A ver que se me ha olvidado, ¿cómo se llamaba este? Ras, rastirón... Vale, verdad, verdad... Pues... Sigamos... La imprenta, tenemos que arreglarla o algo así... Eh... Tú... Dime que tienes algo... Joder... No... No sueltan ni chicha... Carne, o lo que sea A ver qué pasa Me recuerda mucho a la serie De Spain, una que estoy viendo eh, No sé si la veis, pero Recuerda bastante, la verdad, y más En esta temporada que se ha empezado Que van como a una nueva Tierra que hay, vida y todo eso, la verdad eh, Si no la habéis visto Yo gusta así el espacio Películas así Películas y series de ficción yo creo que esa serie os va a gustar bastante. Creo yo, vamos. A mí por lo menos me gusta bastante. Eh, vale, perfecto. Ahora vale, voy a coger algo más, ya que estoy. Tampoco se van a quejar, ¿sabes? Eh, tú. Eh, vale. Perfecto. Vamos para adentro. Sin miedo Joder Vale, lo complicado de esta zona va a ser Por lo que estáis viendo Pues que hay Vamos a ver si así Así lo puedo matar a distancia, pero no creo lo puedo matar, mejor. ¡Jure! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Complicado! ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se puede! Eh... Vale. Bueno. Vamos a pensar porque... Complicado lo veo yo, eh. Voy a ver si con esto... Vale, para instalar una modificación primero, elige el objeto que quieras mejorar. Eh, vale. Pues a ver. Yo qué sé. Pues yo qué sé. Por ejemplo. Cañón de inversión Modificar un arma distancia distancia cañón, aumenta el daño crítico e infligido. Oh. Eh, ¿cómo le doy? La modificación no se pueden desinstalar eh, Vale, para que lo vea a querer Quitarse la hostia Este no se le puede hacer nada Bueno, sí, creo que sí Porque sale aquí esto Vale Carga más Modificar el arma distancia de cargador Aumenta la cantidad de munición que cabe en el cargador del arma Pues yo creo Que esto De hecho Cargan plasma modificar de arma cambiarte por el año el arma plasma eh, esto no me interesa a ah, ver la normal eh, el eslo eh, carga plasma yo sé perfecto lanza llamas pues a ver el eslo carga eh, pista no esto no a esto lo puede hacer algo eh, no A esto, creo que tampoco Bueno, sí Vale, sí, pero porque solamente tengo eso, vale ¿Esto qué? Como que trastear ¿Qué es trastear? No Es que no sé qué hace esto, realmente mm, Vale Creo que es para que haga más daño, vale Eh, vale. O oh, tengo 4500, ¿sabes? Mm, vale. Yo qué sé, para que haga todo más... O sea, a lo mejor estoy haciendo el polla, pero yo qué sé. El tonto, me refiero. Eh, vale. Eh, ¿Esto qué? Eh, ¿Cómo lo hago? ¿Esto no puedo o qué? Ah, vale ¿Y esto qué? Desmontar no. Así está todo bien, vale, perfecto ¿Tú qué hay aquí? Oh. Vale, eh, a ver qué hago con los rastirones estos Los rastirones A lo mejor, eh, no sé okay, Vida, esto es lo primero Y ahora, eh, a lo mejor aquí dentro Creo que esto no me saca de... Mal. Perfecto, yo creo que por aquí se puede hacer algo Sí, matar poco a poco porque aquí hay menos. Y entonces vamos poco a poco y yo qué. Dale. Vale, eh, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Dale. Vale eh, Lo he matado Vale, perfecto eh, A ver Ya estamos tres Vale eh, Hay algo por aquí No Me voy a acercar ya Porque ya vemos que nunca hay nada Oh. Claro, esto te lo dan Y tú se lo puedes poner Vale, vale, vale, vale Y lo de reparar tampoco refiero, eh, tampoco cuesta tanto En este juego, yo creo Que es muy fácil conseguir Bit, que es la manera del juego Bueno, del juego y de Twitch Pero bueno Sigamos Aquí, ¿qué pasa aquí? Vale, escupidor. Este también lo es. Vale, escupidor. Cuidado porque es escupidor. Cuidado que esto le pone chungo. Poremos. Toma eh, Vale ¡Dale! ¡Dale que me revienta la cabeza! El eh, estúpido. Eh, Encima es el peor, ¿sabes? Pues ya estaría Vale, cuando se hace bien Yo creo que parece difícil, pero porque... ¡Oh, piel! Menos mal, ¿sabes? Pero ya lo que faltaba. Que es que no me dan ni piel. Vale, carne. Eh, vale, ¿de aquí puedo coger algo? No. Aquí sí. Ok. Bueno, y del que ha matado. Porque el hombre estaba aquí, creo. Sí, está ahí, de hecho. Voy a coger todo y luego lo vemos. Vale. Perfecto. Pues sigamos. Supongo que hay que subir arriba, pero... A ver, ¿hay algo por aquí? No. No parece que haya nada interesante. Subamos. Vale. Vale, hay que ir allá adentro y ya está. Eh, Hackear o no sé cómo. Arrancada, vale. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hago entonces? Creo que todavía hay un punto con algo, ¿eh? Yo creo que aquí hay algo más Porque no puede haber sido tan fácil mm, Vale, esto no hay nada Vale, vamos subiendo Vale Lo que suponía Eh, muerto Se quedan Se quedan muy raros Se buguea, que flipas Vale, ¿y tú qué pasa? Mira, ahí con la baba eh, Vale, la pistola esta Tiene buena pinta Vale, escopeta recortada Pero versión 2 vale. Pues sub Pues subamos Supongo. Vale, sí, perfecto. Voy a entrar aquí. Vale. Aquí cojo algo. No. Oh. Vale, creo que por aquí puedo hackear. Vale. Voy a coger esto. De todas las formas. Vale esto de aquí vale, gratuito de beat eh, más cabaco, vale cumpleaños de Terry, no, esto no eh, eh, nos vamos esto tampoco pues no pues no nos vamos sigamos, quita por aquí sí que no Vale, aquí está la máquina. Vale. Rescata el equipo de sala. ¿Y dónde está el equipo? Puedo hacerlo, pero no sé dónde está. Pero bueno. Lo pongo por aquí. Supongo que esto, pero no sé. Vale. Vale, si sí lo uso sin darme cuenta, es decir. Uso lo de cerrajero sin darme cuenta. ¿Dónde están tus objetos? Me ha hecho que recoja no sé qué, pero. De todas las formas es opcional, así que yo creo que ya vale. Salimos. De aquí, a ver que no nos, nos ha costado. Si sí, es cierto que es como que se enfadan Si no lo consigues, pero no pasa nada eh, a ver Voy a ver si es esto, pero ¿Esto qué es? Agregadores, no sé, ¿vale? Tiene pinta de ser interesante Y piezas creo que es para reparar Eh, vale, aquí hay Vamos hasta los topes, pero literalmente eh, Vale, 25 Vale Supongo que nos vamos Por donde hemos venido, vamos Siempre hay que irse por donde vienes Vale, tira las salvajes de monarca, vale Un paseíto y creo que vamos para allá La verdad, buen capítulo hoy De hecho, por no hacer Por no hacerlo más largo, creo que se carga esto y por aquí acabamos el capítulo Yo creo que hemos hecho bastante cosas En lo que el juego se refiere Y todo de nuevo de la historia, o por lo menos creo La verdad, muy bien, esto de imprenta Radio bastante guapo Pero que todo esto creo que pasa Porque si lo hicimos, no le llegamos a decir Lo de la imprenta, creo que Creo que esta misión no haría falta O no sé Porque cambia todo Luego al final no lo cambiará mucho Pero cambia lo que te va pasando Y bueno Poco más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo o directo Y bueno ya sabéis que los directos son En Twitch eh, NachoEnergy01